Cabe decir gente que Laguna Esmeralda es un lugar precioso el valle, la laguna, las montañas como se ve desde acá es increíblemente hermoso el color, el paisaje y esto parece el baño público por más que sea la laguna más visitada o la más trillada o lo que quieran decir es un lugar que paisajísticamente es increíble pero es increíble de verdad gente a un nuevo video de and Create. Yo soy Sofi, él es Nico y el día de hoy el día de hoy decidimos volver a la montaña a mostrarles un poco de eso y a dónde vamos a ir a Laguna Esmeralda. Sin dudas es para mí el sendero más popular de Ushuaia de los últimos años. La idea es poder mostrarles cómo está en la hora pico. Estamos saliendo cerca de las 12 del mediodía, que es la hora donde más gente va a ver arriba de la laguna. Y queremos que vean la realidad del sendero hoy, enero 2023. Hace más o menos un año que yo no toco el sendero, Sofi un poquitito más. Así que hay cosas nuevas para ver y hay muchas cosas que no sabemos cómo van a estar. Así que la idea es que las descubramos juntos. ¿Vamos? vamos 6 días de semana y no hay tanto movimiento en la ruta pero ahora cuando estemos llegando al estacionamiento nos vamos a enterar de la posta porque nos vamos a avanzar en los vehículos que hemos estacionados. así que nada, ya estamos por llegar vamos a mostrarles un poquito de eso y arrancamos todo allá este es el estacionamiento oficial del sendero y los autos siguen del costado de la ruta, al frente. Y ahora van a ver un poquito más. Siguen los autos. Todo hasta la entrada de Valle de Lobos y todo al frente. Casi que no queda banquina. Medio un peligro. Pero bueno, así estamos. Recién arrancamos a caminar. Son la una y media. Vamos a ver cuánto tardamos más o menos de llegar. Lo más probable es que mucha gente ya esté en la laguna si sí, nosotros salimos un poquito tarde normalmente la gente sale entre las 9 y las 10 y media 11 de todas formas como los días son muy largos hay mucha gente que entra a cualquier hora al sendero y eso lo vamos a ver ahora yo creo que más o menos una hora y media como mucho vamos a tardar en subir es el tiempo promedio nosotros vamos filmando grabando para ustedes así que calculo que vamos a estar en eso dos horas Está bien también si lo hacen en ese tiempo Recomendaciones, como siempre es gente Venirse con la vestimenta adecuada Y por supuesto el calzado Esto que ven acá, eso es fundamental Porque va a hacer que su tobillo esté sano y salvo Durante todo el recorrido Si no tienen, se puede alquilar Así que si quieren información, nos escriben Y nosotros les mandamos dónde pueden llegar a alquilar por si vos. Nosotros vamos caminando, muy chill y muy create. Ustedes se me suscriben al canal Gente, activan la campanita Para enterarse cuando subimos videos Que nosotros mientras tanto les vamos haciendo un poco de birrón. que de las veces que vinimos acá y filmamos videos nunca fue en verano. Vinimos en otoño, en invierno me parece que en primavera, pero yo creo que nunca les filmamos el verano y cada estación acá se vio distinto, así que vamos a hacer esas tomitas del de verano en Ushuaia. Claro ejemplo de que la gente se despista un montón cuando viene a caminar por no estar atento a las señales que hay o por no bajar su mapa o por venir con gente que conozca el camino, es que hay lugares donde hay carteles como ese que dice prohibido el paso o incluso están directamente cerrados con árboles. Ya hicimos un poco más de la mitad del camino de su vida, hasta ahora venimos contando alrededor de 218, casi 220 personas Así que está muy concurrido el sendero de hoy Por suerte hizo mucho calor estos días Entonces está muy sueco el piso Y se puede caminar bastante cómodo Tiene barro y raíces expuestas Entonces cuando hay agüita Se vuelve bastante difícil de transitar Esto es muy importante durante varios puntos de sendero se van a encontrar con este cartel que dice número 103 que pertenece a Defensa Civil Municipal. Es muy muy importante que sepan esto acá en Tierra del Fuego, acá en Ushuaia particularmente hay una comisión de auxilio que se encarga de ir a buscar a la gente cuando se pierde cuando está lesionada y no puede seguir. Es algo completamente atípico a otros lugares porque acá no se cobra por eso, lo hacen pura y exclusivamente por vocación por el trabajo que tienen. La verdad es que es algo sumamente aplaudible por parte de todos y por esto le decimos que es muy importante cuando salen a caminar que salgan con la vestimenta adecuada, que tengan en cuenta factores como el clima, el tiempo. No es que estoy cansado de las piernas, no puedo caminar más, voy a llamar para que me vengan a buscar. Sino que es cuando pasan cosas muy pero muy heavy que no se puede seguir caminando, como el caso del israelita que habrá pasado hace dos o tres años que va a quedar por acá. Y así un montón de casos más, pero bueno, me pareció algo importante para hacer la mención acá y que lo tengan en cuenta. la gente hasta en las pasarelas o sea la gente se pierde mucho te puedo decir por allá pero no es por acá Ay, suena como que somos un poco pesados con esto pero la realidad es que yo trabajo en turismo, los dos hacemos mucha montaña hace mucho tiempo y nos hemos encontrado con muchísima gente desorientada porque ven un caminito y de pronto se ponen creativos, se ponen curiosos y salen a incursionar. Cuando uno no conoce los terrenos está bueno tratar de seguir la señalética o salir con gente que conoce el lugar y de esa manera nos evitamos pasar malos momentos. Estamos ya en Laguna Esmeralda, hace un poquito más de media hora que llegamos Llegamos cerca de las 2 y 45, subimos más o menos una hora 15 No grabamos mucho en la subida, le metimos bastante caminata rápida Desde que eh, salimos del estacionamiento hasta acá nos cruzamos más o menos con unas 370 personas Aprox, Sophie fue contando Y después cuando llegamos acá arriba vimos que había casi 200 Así que Ahora les vamos a mostrar después un poco del otro lado de la laguna Cómo se ve todo acá arriba Es una locura la cantidad de gente que hay dando vuelta. Este lugar donde estamos ahora no es como la playita tradicional de la Laguna Esmeralda Sino que caminamos un poquito más para distanciarnos de la gente Pasa un perrito a saludar también eh, Estamos lejos pero no tan lejos como verán La idea era tener un poquito de paz ¿sí? Porque si no ni bien llegan a Laguna Esmeralda Ahora van a ver cuando volvamos Parece la feliz de la cantidad de gente que hay en la playita y la verdad es que uno viene al medio del monte, tal vez con la idea de tener un poquito de paz, de encontrarse un poco con uno y se encuentra una realidad un poquito diferente. Recién Nico les decía que si uno viene a la montaña viene con la idea de desconectar. Probablemente si nosotros hubiésemos elegido un lugar para irnos no hubiese sido este lugar. Que cabe decir gente que Laguna Esmeralda es un lugar precioso. El valle, la laguna, las montañas como se ve desde acá es increíblemente hermoso el color, el paisaje. Eh, por más que sea la laguna más visitada o la más trillada o lo que quieran decir es un lugar que paisajísticamente es increíble pero es increíble de verdad pero bueno decidimos hoy venir acá porque les queríamos mostrar esto y de paso les mostrábamos cómo era en verano porque recién hablábamos nunca se los mostramos en verano Sí, creo que nunca hemos venido juntos en verano siempre vinimos como antes o después entonces también estaba bueno mostrarles cómo es en la época donde más se visita este lugar Por querer empezar a largar a llover, empezaron a caer ahí unas gotitas. Así que vamos a empezar a bajar, así no nos mojamos. Y le vamos a mostrar un par de cositas más del sendero antes de volver al auto. Las realidades que les queríamos mostrar. Sí, miren lo que es esto. y esto parece el baño público hasta el olor está feo acá arriba es horrible, yo entiendo claramente la gente tiene la necesidad de hacer pis en algún lado pero dejan todos los papelitos y no está bueno y si vamos todas las personas al mismo lugar tampoco está bueno esa es una realidad muy grande del sendero el día de hoy vienen muchísimas personas como vieron y eso genera también muchísima basura Ahí otro baño Y ahí abajo ya está la laguna Y el bosquecito que usa la gente para comer Seamos por favor conscientes de esto